Chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy el Marquitos y vengo a decirles cómo conectar por WhatsApp. Sí, directo, ¡pum! Bien directo. voy a enseñar cómo ligar por WhatsApp, cómo escribir mensajitos y poder conseguir pareja automáticamente. Y vengo a seguirte los consejos que nadie te ha dicho, porque yo los tengo, porque yo los he logrado. tu ves este rostro tan feo. Pues este rostro tan feo que tú estás viendo puede ligar. Sí, he ligado. Me parece un no aplauso. Y antes de comenzar con el video rápidamente, rápidamente en un cambio automáticamente de sentimiento suscríbete porque recuerda que YouTube te recomienda este video y tú no puedes ir en contra de lo que te recomienda YouTube no eso no el primer paso es caer bien sin ser intenso o sea no estés quemando tanto hola hola hola hola hola no me dejen visto no eso no eso esa es la razón número uno porque no tienes pareja O sea, no hagas eso No seas intenso Dale su espacio Si ya de por sí te pones hola Y no te responden Tranquilo ¡Dale tu tiempo Hasta los veces quiero Te voy a dar un truco para que puedas escribir hola y algo más Y que te responda al momento Le pones hola Le mandas una foto de un balón de fútbol Y le pones continuamente Ay... Lo siento, es que se me cayó el balón de fútbol aquí de repente. Qué pena contigo. Ja, ja, ja, ja. Por cierto, hola, soy Marquitos. ¡Eh, correcto! Buena forma de coquetear al principio. Buena forma de presentarse. Ella eh, no puede imaginarse cómo cabe esa pelota ahí. No sabe A lo mejor me gusta una chilena como Cristiano Ronaldo y te salió mal. Nunca lo sabremos. jamás Pero bueno, lo importante es romper el hielo, ¿sabes? Romper el hielo es una cosa importante de las conversaciones. Muchas veces tú estás hablando a mucha... ¿Y que hay? ahí bien aburrida. Y tú, ¿qué terminas ya aburría? ¿Eh? cuando la conversación se estanca, cuando la conversación se estanca, todo lo que se hable es para abajo. Cuando una persona está hablando con otra persona y la conversación no lleva a ningún lado, ahí para la conversación por ahora. Déjala en visto. Tienes que dejar el oscuro. Tienes que dejar a la persona en visto. Déjala en visto, visto, visto, visto. Y lo que no has visto, <risa> Mire, yo intento no me luego con estas cosas porque al final no hay un libro para coquetear. Mire, y estudiando mis trucos, una vez que hayamos rompido el hielo, es por el segundo paso Responde a sus historias de manera bonita pero graciosa Ejemplo, si ella sube una foto muy rica, sexy en un estado La vida es bella, pero más bella soy yo Tú le respondes con un sticker de alguien feo poniendo una cara bonita Ejemplo, yo, o sea, hazme un sticker ¿Ve? Eso es un sticker bonito con una cara fea Ella no sabrá si reírse, ponerte un corazón Simplemente, lo que que ha puesto y lo que te pondrá es un avance. No puede ser directo cuando quieres coquetear con una mujer. No puede ser directo. Tienes que restarte, ir por debajo, lentamente, todos los días, hablando, dando información, siendo su amigo. Sabemos que no es el objetivo, el objetivo es ligar por WhatsApp. Pero, men, ¿tú no quieres resultados? Bueno, le Vamos a ir funcionando la verdad yo me pongo a pensar en cuántas veces yo he fracasado Y todas las que he fracasado es por irme al perro Actualmente soy una persona más tranquila Más pasiva Vamos que te un puñetazo Y es que la vida me ha enseñado a tener paciencia Que todo lo bueno llega O sea, la paciencia hizo el rey Y yo soy el rey de mcdonalds bebé Yami, yami, yami, yami Déjame decirte que si no te sale la primera vez Tranquilo con experiencia y con práctica, cada vez vas a poder ser un chiqui chiqui chiqui chiqui más profesional. Yo lo hice a la primera, no, no lo hice a la primera, fui perfeccionando mis técnicas paso a paso. Tú eres quien decide que también. bien. Te va en el coqueteo por WhatsApp, baby Hello El próximo paso que te voy a decir es el paso que tú tomas la delantera O sea que pones un pie delante para ser el hombre de su vida O la mujer de su vida Aquí no criticamos ni heterosexuales, ni homosexuales, ni transexuales, ni nada Hombre, mujer Persones, persenes, sí, persenes, sí, luego es inclusivo ¡Ah! Mira, si vas a declararte, tienes que declararte en un momento de una conversación amistosa No puedes declararte el típico 2 de la mañana, hola, estaba pensando en ti y... me gustas No. Sí, no lograrás nada, porque va a decir ¿Qué hace este loco? a las 2 de la mañana pensando en mí Seguro se está yendo una manuela ¡Croque, creo creo que no cuando estén en el medio de una conversación amistosa, tienes que dejarle entrever, como que hablar con ella te interesa, que es una sensación bonita, agradable, especial. Como los regalos de Navidad especiales. Regálame algo, regálame una cinco, lo necesito. Bueno, tienes que hacerla sentir especial. Porque seamos sinceros, te gusta, es que para ti es especial. O simplemente quieres echar un palo todo el video hablando como un gallo ¿Por qué? Porque coqueteando ayer vi una muchacha muy bonita Y nos vimos y nos besamos Y me pegó una enfermedad rara Conocía como Me hizo hablar como un gallo Todo el video Pero el que me conoce sabe Que mi verdadera voz es sexy Bebé uh, Bebé, bebé. Hájemelo los humos a la conversación Eso es todo lo resumido que te quiero decir No seas directo aprende a saber romper el hielo Sea amistoso Que no te mudes a ir a ver el resumen Pero bueno, coméntame si alguna vez te ha pasado Que te han dado el codo por no saber coquetear Y si después de este video has puesto A coquetear con mis técnicas Y te ha funcionado Y suscríbete, recuerda que yo soy Y te mando un fuerte beso En la mejilla, en la frente, en la quejada Y en la boquita porque recuerda, ustedes son vígenes y son lo mejor que me ha pasado Mis expertadores. Y es todo por hoy que le mando un beso muy rico Y más no te lo voy a mandar chico, te lo voy a dar